Buongiorno cari amigos, Da Pablo, el giorno de hoy un nuevo entrenamiento. ¿Qué entrenamiento faccio faccio un circuito para esmaltir el abdomen. Voy a utilizar el Pesi, Pesi, traigo un circuito de otros ejercicios para esmaltir, esmaltir, el abdomen. ¿Cómo vamos a hacer este entrenamiento? Voy a hacer 30 segundos de, de ejercicio con 10 segundos de recupero. Yo esto lo voy a repetir una, dos vueltas. Tú a casa lo haces 4, 5, tú te levantes que voy. Lo importante, aunque tu condición es física, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento. Vamos a enviarle a nuestro cuerpo un poquito de información que vamos a hacer con esta actividad física. Aproximadamente, este circuito dura 12 minutos, 12 minutos, poco poco. Está un poquito de caldo. Metemos acá mi, mi maleta que me lo ha regalado mi amigo Fausto Turbo este Puede guardar su canal y que es un canal muy. Movito, movito, vamos a echarle acá. Sonríe que la vida es bella Muévete, muévete en el posto, muévete en el posto Vamos a hacer este circuito Tabata para esmaltir el abdomen Importante, a estos ejercicios Debemos ayungere una sana y correcta alimentación En mi canal eh, podéis guardar otros eh, ejercicios que son Eficaces para esmaltir el abdomen ah, Qué buena el agua Buena el agua sonríe que la vida es bella, he portato 8 kg. 8 kg. 4 kg. 4 kg. si tú en casa no hay, el, no hay el peso, no te preocupes, no te preocupes, lo falo sin ese Dopo la próxima vuelta, tú, tú le metes un peso un peso, ok, me muevo en el posto, un poquito de giro, el giro, el giro, el giro, el giro, el giro, giro, giro ta ta ta ta ta ecco eh ta Ok, me piego, Aunque no elaboro hoy y le gamba, pero le envío una información a mi cuerpo que voy a hacer actividad física. Ok, perfecto. Vamos a meter para nuestro asubamala. Eh, voy a acercar mi timer porque vamos a iniciar estos circuitos Tabata con peso y per, esmaltir el abdomen. Son un poquito apanados pero piano piano que está arribando el estate, vamos prendiendo más forma física. Ok. 30 segundos con 10 segundos de recupero. Voy a acercar mi timer. Mi timer, mi timer, que no lo veo. Ok, perfecto. Ok, metiámonos en posiciones. Posiciones, posiciones, vamos acá. Vamos a iniciar. Ok, prepárate, te doy 2-3 minutos, un segundo para que te sistemes. Metiamo con el agua. Vamos a iniciar con el. Peso ya no fui pesante Prepárate 3, 2, 1 4, 3, 2, 1, 0 Nuestro primo ejercicio Salgo Sub Sub Sub Sub Noche freta Tú lo fallas tu ritmo hay 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Salvo. Sí. Sí. Tú me puedes luchar tu ¿Tú comentario. Tú puedes luchar tu comentario, Pablo. Los ejercicios están difíciles. Fue un entrenamiento para para los oblicuos. Lo fachamos. Ok, guarda cuesta, guarda cuesta. Guarda cuesta. Uno. dos, Tres. Salgo, toco, salgo, toco, salgo, toco, salgo, toco. Sí, sí, sí, sí. Me concentro. Guardo un punto físico. Ok. Perfecto, perfecto. Ahora, nuestro próximo ejercicio. El twins. Círculo, círculo. Cuatro cuatro. Toco, toco, toco lato. Gamba su 60 60 sesente ja, ja, ja. nuestro próximo nuestro próximo vamos a hacer plan plan plan plan plan una droga uno cambio cambio cambio ta, ta. 60 no Atomen es con peso uh. nuestro próximo prendo el peso prendo el peso prendo el peso manos sobre el glúteo. salgo lentamente salgo salgo Salgo Salgo Okay <ríe> ¿Cómo va el ejercicio? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? <ríe> eso Guarda pues Guarda este, guarda este, Va, va. Lentamente. Detrás. Ok, ok, perfecto. Próximo, próximo, próximo. Isometría, va, a robar. Fermo, li, Uno, dos, tres, echendo. Uno, dos, tres, su. Uno, dos, tres, yo. Uno, dos, tres, su uno 2 tres uno 2 tres ok perfecto perfecto perfecto próximo próximo próximo próximo plan plan plan plan plan plan plan Existe. Un 8 de área, Un gocho de área y cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Cambio, va, sí va. Ah. nuevamente, nuevamente de capo, de capo de capo de capo 60 se 60 se Ah, respira profundo. Respira. Respira. Respira. Andiamo. Sempre Va. 1 va. 2 me va, dai, se siente es colpito, la salud te costa, la belleza costa, todo costa en esta vida, ok, si sí va, alzo, alzo, se toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, resiste, resiste. Ya, ya, ¡Ya, ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Continúa, plan, plan, plan, plan, plan. Si se parte mal con el pito. No te rinde más, no te rinde más. Próximo. Prendo y pese. Su. Su. Oiga el vapor, El vapor de la del ejercicio va, sube, sube, sube sube ok ¿cuál contigo? ¿cuál título todo el peso todo el peso todo el peso cuatro, cuatro sube detrás sube lento, lento, lento uh <laughs>